Hola, soy Raúl de Eisbon Digital. Eh, primero de todo, felicitarte el nuevo año porque, bueno, eh, seguro que vendrá cargado con muchas novedades eh, de Apple. Hoy, en concreto, aunque parezca pronto, eh, te voy a comentar ya algunos rumores, algunas noticias eh, de lo que se espera que va a ser iOS 11. Sí, es el próximo sistema operativo y tampoco crees que a tanto tiempo. Eh, en unos seis meses, en junio de 2017, en la WWC, Apple ya suele eh, hacer la presentación de su nuevo sistema operativo y también de los otros eh, productos que tiene. Entonces, hoy lo que te voy a hacer es una recopilación de lo que principalmente esperan la mayoría de los usuarios que tenga el nuevo sistema operativo y luego también te haré la recopilación de los mejores eh, rumores que han salido de los principales medios de Estados Unidos y del mundo más importante. Empezamos. Bien, como te he comentado, eh, no queda tanto tiempo para que se, para que Apple presente el nuevo sistema operativo iOS 11. Sí, en, en junio siempre la wwc presenta el sistema operativo o su nuevo sistema operativo y luego en septiembre, normalmente los últimos años ha sido así, eh, lanza el nuevo producto, en este caso un iPhone y ya viene incluido el sistema operativo. Bueno, no voy a centrarme mucho más en los plazos, etcétera, porque es algo que todos sabemos y, y bueno, eh, no es tan tan, tan importante. Bueno, eh, uno que sí que os puede interesar es el tema del Jailbreak. Sí, bueno, ya sé que es pronto, también no vamos a saber nada, pero bueno, eh, no penséis que estoy un poco flipado ni nada. Simplemente del Jailbreak lo que voy a comentar es que realmente eh, en los últimos años es muy difícil, o está costando mucho conseguir los Jailbreak de los, de los años, de los últimos sistemas operativos. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Eh, Normalmente, o últimamente, Apple, en cuanto descubre o hace alguna noticia de que ya ha salido un Jailbreak, Actúa súper rápido, enseguida saca una actualización para que eh, no se pueda hacer jailbreak a la versión que, que bueno, realmente ha sido atacada. Entonces, si sumamos eso, que ahora, últimamente, en los últimos años, Apple eh, responde muy rápido y que se esfuerza cada vez más en hacerlo más difícil, seguramente poder hacer un jailbreak a iOS 11 va a ser muy, muy, muy difícil, ¿vale? De hecho, ya lo hemos visto con, con iOS 10, ¿vale? Luego, más cosas que ahora novedades que podemos esperar o que piden muchos usuarios. Eh, el Dark Mode o el modo eh, oscuro, ¿vale? Es una funcionalidad que todos esperamos que tuviese eh, IOT, mm, no ha llegado. Eh, me puedes decir, bueno, sí, es, oh, el Night nice Shift eh, ya tiene esa función, que es un poco oscurecer eh, un poquillo la pantalla o cambiar un poco el, la temperatura del color para que se adapte un poco a los ojos. Y no sea tan molesto a la hora de ver el, la pantalla de nuestro iPhone nuestro iPad eh, por la noche. Sí, pero es que el Dark Mode eh, lo que hace es realmente puede poner fondos oscuros en la pantalla de tu dispositivo y que también ayudaría aún más a que eh, bueno, eh, no sea tan molesto a la hora de ver la pantalla el grillo, por, en brillo en ambientes que sean eh, de poca luz. ¿vale? No sabemos si uno realmente lo va, va a aparecer con una actualización de iOS 10 o si se da ya directamente con la nueva versión eh, ON, ¿vale? Es una de las cosas que mucha gente está pidiendo. Luego, otras cosas eh, interesantes. Pues sí, eh, por ejemplo, eh, el centro de notificaciones, ¿vale? El centro de notificaciones, por lo menos a mí me, eh, me, me parece un poco molesto que cuando quieras ir a música, pues tienes que desplegarlo y luego deslizar hacia la izquierda y llegar a la parte de la música, ¿no? Pues si estuviese ya todo en, la mismo, en el centro, en el control, el centro de control, ya los controles de la música o del volumen sería estupendo. Pero lo que yo más he hecho en falta del centro de control es que puedas desplazar los botones que aparecen, por ejemplo, para activar el WIC, el modo avión, eh, que los puedas poner el orden que tú quieras, o quitar, o poner algunos. Y sobre todo, el más importante de todos, que yo no sé por qué ya no está, es el botón de GPS, ¿vale? Por ejemplo, uno de esos eh, también sería muy interesante. Luego, ¿qué más cosas he hecho en falta? Ya es un tema un poco personal. El tema de las notificaciones, ¿vale? El centro de control de notificaciones... Eh, cuando te empiezan a llegar muchos mensajes o muchos WhatsApp, por ejemplo, de grupos de WhatsApp, etcétera, Se me llenan todas las notificaciones y al final es un poco caótico, un poco duro, ¿no? Entonces, si se pudiesen agrupar, por ejemplo, los mensajes y notificaciones eh, por contactos o por aplicaciones Sería todo mucho más cómodo, por ejemplo, los WhatsApp, pues si te, te llegan 20 WhatsApps, ¿vale? Pues que se organicen o que se queden agrupados en función del contacto o del grupo, ¿vale? Y luego, si en un grupo me han llegado 20 WhatsApp, pues en eh, centro de notificación accedo y que me, que me despliegue todos los mensajes que haya sobre ese grupo, pero no el eh, de nosotros, por ejemplo. Eso sería también otra opción bastante interesante. Y luego, el tema de los eh, bueno, widgets que hay, pues ahora mismo, en la pantalla de bloqueo, lo eh, llamamos widgets, pero realmente no es algo así. Simplemente son accesos directos a aplicaciones más usadas. ¿vale? Entonces lo que mucha gente está pidiendo es que se puedan poner widgets en la pantalla principal, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor poner un widget que sea sobre el tiempo, el reloj o de cualquier otro tipo que tú puedas eh, ponerlo y que ocupe la pantalla, pues bueno, en función de cómo sea el widget, ¿no? Es una cosa que también, bueno, los widgets que hay ahora se ha quedado a, bueno, pues a ese paso de llegar a ser, eh, bueno, un widget de verdad, ¿vale? Entonces yo creo que con eh, iOS 11 sería bastante importante que se implementase esa parte. Luego, ¿qué más cosas esperamos? Y ya es algo que lleva pasando hace mucho tiempo, pero no sé por qué no se mejora. Y es el tema de la inteligencia artificial, es decir, con sí, sí funciona algunas cosas, ahora ya se ha abierto para que de aplicaciones de terceros puedan usarlo y bueno, eso va a dar mucho potencial pero lo que he hecho de menos es que no tengas que estar concretando muchas veces el sujeto así, etc. Y de hecho, Cortana, eh, no sé si me sale. Google Now, por ejemplo, también eh, han avanzado muchísimo. Si comparamos con Siri, Siri realmente eh, no ha avanzado tan rápido. Y bueno, por ejemplo, también ese antiguos desarrollos de, de Siri han creado otra aplicación que, que se llama API. Y bueno, la presentación, el vídeo que hicieron de la presentación era increíble, la inteligencia artificial, cómo funcionaba ¿vale? Entonces yo creo que Apple tiene que es las pilas con Siri que realmente sería un, un paso eh, de gigante si realmente eh, hubiese una mejora bastante importante. Y bueno, no sé si se me una comparsa más porque tengo ahí todo, todos los apuntes, sí. Pues menos mal, porque con la cabeza que tengo puede ser que se me vea uno. En principio, esas son las novedades más importantes que podríamos ver dentro de, de iOS 11, tanto de rumores como cosas que ha pedido usuarios, o ya hay algunas eh, aportaciones que pienso yo que consideraría imponentes que tuviese iOS 11. Si ves alguna que haría falta o que te gustaría que tuviese ellos 11, pues escriba un comentario en el final del vídeo. También mira la descripción. Y bueno, si dejas algún like, te suscribes al vídeo, bueno, yo te lo agradezco y seguiremos poniendo muchos más vídeos. Eh, acuérdate, todos los domingos y luego, alguna vez entre semana, pues vídeos es como este o las nuevas noticias, tutoriales o bueno, algunos consejos sí, eh, interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.